Buenos días, según on, bienvenidos a este eh, webinar organizado por la delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas sobre el programa europeo Digital Europe y sobre convocatorias de digitalización. Eh, bueno, el, el panel, vamos a ir presentando los oradores sobre la marcha y eh, sobre las 12 habrá un rato para preguntas y respuestas y ahí, eh, bueno, y antes de eso podéis ir poniendo las preguntas en el chat. Y da la bienvenida institucional y hacer la introducción eh, Sergio Pérez, director general de Acción Exterior. Vale, muy bien. Eh, muchas gracias, Beatriz. Muy buenos días, este decía. Eh, muchas eh, gracias por venir, por asistir hoy por a un nuevo foro permanente de encuentro más, como bien ha comentado Beatriz, técnica de la delegación de Gobierno de Navarra de Bruselas. Eh, estos foros que organizamos cada 15 días aproximadamente, eh, con cierta periodicidad, en la que lo que pretendemos es, desde la delegación de Bruselas y en coordinación con la Asociación de Proyectos Europeos, eh, pues dar a conocer más las políticas europeas, así como oportunidades de financiación a través de programas del marco financiero plurianual. En esta ocasión hemos elegido eh, iniciar el curso, ¿no? Estamos a 2 de septiembre estamos iniciando eh, bueno, pues muchas personas de vuelta de vacaciones, estamos un poco reincorporándonos a las personas que tienen hijos e hijas pues al colegio o al curso académico. Hemos elegido eh, Europa Digital, este programa que procura eh, financiar proyectos para la digitalización, no solo de empresas, sino también de la administración, de sociedades públicas, centros tecnológicos. Y hemos tenido este tema con la importancia de la transición digital, una de las dos grandes transiciones que, eh, que nos marca Europa y que desde el Gobierno de Navarra pues, estamos comprometidos con la misma. Tanto la transición verde, con el Pactuario Europeo y la estrategia de Navarra, como la transición digital y eh, hoy vamos a hacer eh, muestra eh, de ello gracias a Paloma Pérez que nos acompaña hoy con nosotros y que nos va a exponer, nos va a resumir cuáles son las principales eh, características de este programa. Eh, pero que se centran en, en supercomputación, inteligencia artificial, ciberseguridad, competencias digitales avanzadas y, en definitiva, que, la economía, eh, de la so que sea una economía mucho más digital y que el avance de, de la sociedad eh, de manera digital, pues cómo la Comisión Europea, a través de este programa, a través de Europa Digital, eh, nos permite financiar esos proyectos. Luego contaremos con las oficinas. Eh, Acelerar Pyme, estas oficinas que más tarde os explicarán que son. Eh, oficinas cofinanciadas con eh, fondos FEDER eh, y que ya explicarán cada una de ellas, tanto de la oficina Acelera eh, de, de AIN, la oficina de la Cámara de Comercio y también de COINA, de los servicios industriales de Navarra, las diferentes características, servicios y apoyo que ofrecen a las pymes de Navarra para poder acompañarles en su proceso de digitalización. Y también tenemos con nosotros, de Bayar Zeta, responsable del pueblo de Innovación Digital, de, o un bueno, miembro del equipo también del Poder de Innovación Digital del Departamento de Desarrollo Económico, que eh, precisamente nos va a explicar pues, qué ayudas disponemos como Gobierno de Navarra para eh, digitalizar o para apoyar la digitalización, así como eh, cómo acudir o dónde pueden acudir para eh, solicitar más información a aquellas empresas o entidades de Navarra que quieran contar con, con esa financiación. Hemos elegido también este tema Europa Digital porque recientemente, eh, bueno, antes de verano, eh, eh, hemos sido seleccionados el Polo de Innovación Digital de Navarra, eh, el Polo IRIS, como uno de los foros europeos de innovación digital, los EDIHs. Este European Digital Innovation Hub es eh, financiado precisamente por esta convocatoria europea, por, por una de las calls. De, esta, de este programa europeo de Europa Digital y por lo tanto vamos a recibir los millones y medio por parte de la Comisión, que se han complementado por parte del Ministerio y el eh, Gobierno de Navarra, estableceremos ese Foro Europeo de Innovación Digital, que actuará como ventanilla única para ayudar eh, a testear a, eh, bueno, antes, tecnología antes de comprarla, a formar a las pymes autónomos y diferentes actores de Navarra y que está compuesta esta propuesta coordinada por AITEC eh, por. Eh, la, mayor, la mayoría o gran totalidad de los agentes de Navarra, como se encuentran, por ejemplo, hoy aquí, las, las tres entidades que he mencionado, tanto ahí como la Cámara de Comercio, como el COINA, forman parte de este que digital y no No voy a extender mucho más, simplemente voy a agradecer a los participantes que os encontráis hoy aquí con nosotros, con nosotras eh, y que vais a aprender o que vais a, a aprender el tema del Europa Digital. Recordad que la sesión va a ser grabada y por lo tanto podéis volver a consultarla más adelante eh, en la página de foros permanentes en la de la Delegación de Bruselas, así como en la Oficina de proyectos Europeos. Y de nuevo, pues eh, dar las gracias a las personas ponentes eh, hoy que nos acompañan hoy aquí y de las cuales vamos a aprender eh, en cada uno de los ámbitos esta información que nos interesa que es ayudar a la transición digital a la sociedad naval. Dejo aquí, eh, así que te devuelvo la palabra, Beatriz. Muchísimas gracias también al equipo de Bruselas por la organización. Es que y espero que disfrutes de la jornada. Vale, muchas gracias. Pasamos a, a, a Paloma Pérez Moreno, que es Legal Officer en la DigiConnect, en la Comisión Europea. Eh, ya la hemos invitado en otras ocasiones y, y muchas gracias, Paloma. Nos vas a contar. La estructura del programa y, y Digital Europe y las convocatorias generales. Eh, correcto. Buenos días. Espero que podáis escucharme bien y que veáis mi pantalla. Sí. ¿Lo veis todo bien? Perfecto. Pues eh, lo que decía, bueno. Buenos días, eh, mi nombre es Paloma y trabajo en, en DigiConnect, en, en la unidad que se dedica sobre todo a implementación de programas y yo en concreto me dedico a la implementación de, de Digital Europe. Um, en mi presentación me voy a centrar sobre todo en eh, cómo está estructurada el programa y cómo se puede participar en, en él. Eh, simplemente como, como una pequeña advertencia, esto es una presentación y realmente. Eh, los textos que, que van a tener validez legal son aquellos que se han adoptado públicamente, en el caso de digitales pues la regulación, y también tenemos los, los programas de trabajo y lo que llamamos eh, call Documents. Y es, esto es un poco la agenda, los, los temas que voy a tratar. Y voy a empezar haciendo una distinción, y creo que esto es importante, porque muchos de vosotros estáis acostumbrados a, a un programa bastante más largo y más grande que es, que es Horizon Europe, y eh, me gustaría empezar... Eh, haciendo una distinción entre esos dos programas y hablando eh, sobre digital y sobre la importancia que, que en este programa tiene lo que llamamos el call document eh, normalmente los programas pues sabemos de qué van y qué y qué proyectos se van a financiar a través de lo que de los programas de trabajo eh, estos documentos en el caso de digital Europe tiene un carácter más general en el que se va a explicar un poco de qué va cada proyecto de qué va cada topic pero no se va a entrar en muchísimos detalles esos detalles se van a eh, incluir en lo que llamamos call Document. Este, este documento complementa al programa de trabajo, es una extensión, pero es muy importante en el sentido de que ahí es donde vais a encontrar todas las especificidades que no aparecen en el programa de trabajo. Quiere decir que por cada, por cada topic, por cada... Proyecto, además de, de conocer los objetivos y, y el propósito, también van a aparecer una serie de condiciones que van a ser importantes para saber eh, cómo aplicar y cómo construir un, un consorcio. Y en estas condiciones, pues tenéis la elegibilidad, la necesidad de ese topic de, de realizar un, un uh, escrutinio de seguridad o de, o de ética. ¿Cómo se estructura el, el programa? Pues eh, creo que ya, ya lo han comentado, pero el programa se estructura en cinco pilares. El primero de ellos es High Performance Computing, creo que son superordenadores, y esta parte se va a implementar a través de una nueva joint Undertaking que hay en Luxemburgo. Eh, la segunda parte del programa es la inteligencia artificial, y esta principalmente eh, lo va a llevar GigiConnect, lo va a llevar la comisión, aunque es probable que algunas acciones se hagan a través de, de la nueva agencia ejecutiva JDA. Luego tenemos ciberseguridad, y aquí eh, una gran parte se va a ir a lo que llamamos el centro de ciberseguridad, que va a estar situado en Bucarest, y otra parte eh, lo va a hacer la Comisión Europea, lo va a hacer con él. Luego tenemos skills, eh, que van a ser implementadas por completo en, en la nueva agencia ejecutiva. Y por último, el pilar 5, que, que es una mezcla entre la agencia ejecutiva y Connect, y aquí es donde están por ejemplo los, los Digital Innovation Hubs que, que comentabais antes, que son por ahora, lo están gestionados por, por DigiConnect. Eh, otra distinción que voy a hacer entre Horizon y, y Digital, y, y voy a volver mucho a esto porque es cierto que, que estamos acostumbrados al otro programa y Digital, aunque tiene muchas cosas similares, hay ciertos puntos en los que se diferencian y uno de ellos es los tipos de acción. Es decir, aquí lo importante, digamos, son los, uh, los ratios de, de financiación, cuáles van a ser los funding rates, cuánto porcentaje vamos a contribuir desde el programa. En principio, el programa se va a dividir en grants y procurement. Esto ya existe, es decir, procurement es cuando la comisión o, un, o, o una entidad de la comisión realiza una compra, pues objetos, servicios, etc. En ese caso se, se financia al 100% porque es la comisión la que compra el, el total del, del objeto. Luego tenemos los grants, que esto en principio es, es similar a Horizon, van a tener el mismo formato, pero el tipo de financiación y el tipo de objetivo es diferente. Por un lado tenemos lo que llamamos grants for procurement, que en este caso están más destinados a entidades públicas y lo que se hace es, se da un, un grant para eh, que, la, que el beneficiario sea capaz de realizar un procurement. Y esta financiación se hace al 50%, que es la financiación que vais a ver en muchos de, de los tipos de acciones. Luego tenemos lo que llamamos Simple Grant, que es el, el instrumento básico del programa, que es muy, muy, muy parecido a, a los que hay en Horizon, pero aquí la financiación va a ser del 50%. ¿Por qué hay una financiación del 50% en la mayoría de acciones? Esto es porque el programa está concebido como un instrumento de cofinanciación con los Estados miembros principalmente. Por eso, eh, en la mayoría de casos, se, se mantiene este 50%. Luego tenemos lo que llamamos eh, los grants para apoyar eh, el, a los terceros beneficiarios, que esto se hace al 100%. Que esto también puede aparecer en los simples grants, pero en este caso es cuando el, el objetivo principal es hacer lo que llamamos cascading grant. Luego tenemos eh, grants que están diseñados para apoyar SMEs. En este caso, el funding rate es un poco más alto para aquellos que son SMEs, Para entidades que son SMEs sería un 75% y para el resto un 50. Y por último tenemos lo que llamamos grants de coordinación y apoyo, que esto es muy parecido a las acciones uh, CSA en Horizon, y se van a financiar también en un 100%. Esta acción es muy, muy similar. ¿Quién puede eh, participar en el programa Digital Europe? Pues eh, en este caso, este, los niveles de participación son muy, muy parecidos a Horizon también, y esto se ha hecho para que no haya confusión o para no digamos, introducir un nuevo nivel de dificultad entre programas. Es decir, os vais a encontrar que en muchos de los programas de este nuevo marco financiero hay eh, características muy similares. Una de ellas es cuáles son las formas de participar. Y aquí tenéis pues, el normal. Podéis participar dentro de un consorcio como beneficiarios, que esto es pues, las entidades que firman el, el acuerdo y, y las que tienen pues, todos los derechos y obligaciones. Eh, se puede participar como una entidad afiliada, es decir, como una entidad que tiene un link legal con el beneficiario. Estas entidades también eh, realizan tareas y pueden declarar costes. Eh, tenemos lo que llamamos eh, associated partners, que en este caso es parecido a un beneficiario que no recibe financiación y mm, eh, realizan tareas, pero, como comentaba, no pueden declarar costes y no pueden ser, ser financiados. Tenemos los subcontractors, que en este caso pues, sí, realizan tareas y envían facturas al beneficiario, que es el que finalmente declara los costes, no, no los subcontratos Tenemos eh, third parties, que... que eh, Proveen, no proveen financiación en cash, proveen financiación en lo que llamamos in-kind, in que serían especias, creo que es la, la traducción. Y luego, por último, tenemos los, que, los recipients of financial support, es decir, son aquellos a los que el, los beneficiarios eh, entregan parte de, de esa financiación. Son las terceras partes, como llamamos. ¿Quién puede participar? Aquí es donde vamos a encontrar... Eh, alguna diferencia con otros programas y es importante que a la hora de estructurar consorcios lo tengáis en cuenta porque una vez que el consorcio se ha creado, si hay alguna entidad que no es elegible, eh, al final de la evaluación puede traer complicaciones, en el sentido de que esa entidad debe ir fuera y en algunos casos si la entidad no puede ser reemplazada pues eh, la propuesta entera puede ir fuera. ¿Cuáles son las entidades elegibles? ¿Quién puede participar en, en digital? Pues Por un lado, tienen que ser entidades legales, esto sí es igual en todos los programas, pueden ser eh, públicas o privadas, y tienen que estar establecidas en un estado miembro o en un estado elegible. En el caso de digital, por ahora, solo son eh, los países de Noruega, Islandia y Liechtenstein. todavía no tenemos estados asociados, pero es algo en lo que se está trabajando. Eh, lo que os comentaba es que, aparte de la elegibilidad básica, que es ser una entidad legal y estar establecida en la Unión Europea, hay ciertas restricciones que van a limitar esta elegibilidad. Y estas restricciones están vinculadas a la seguridad. Y estos son, y voy a intentar ir rápido aquí, son los artículos que llamamos eh, restricciones de participación basadas en seguridad. Y esto es la posibilidad que tenemos de eh, lanzar calls, las que solo las entidades que están establecidas en la Unión Europea pero controladas en la Unión Europea pueden participar. Y como os comentaba, esto es importante porque a la hora de organizar un consorcio, si una de estas entidades que participa está controlada, incluso aunque esté establecida en la Unión Europea, está controlada por terceros, en el caso de ciberseguridad esa entidad debe ir fuera, y en el caso de eh, inteligencia artificial y superordenadores, esa entidad podría participar si presenta una garantía. El problema, o lo que estamos viendo, ahora que estamos ya eh, finalizando los primeros calls, es que esto lleva tiempo. Entonces, eh, es importante que sepáis, digamos, un poco antes si, si dentro del consorcio se encuentra un tipo de, este tipo de entidades porque el presentar una garantía puede, puede retrasar el proceso de, de firma de, de los grants. Y esto es un poco, como os comentaba, es la, un poquito la, la diferencia entre ciberseguridad y los otros dos objetivos que están restringidos. Luego, en principio, el programa digital no es tan abierto como otros programas. Eh, está mucho más centrado en financiar eh, proyectos eh, europeos. Entonces, en principio, todas las entidades de terceros países que no están asociadas al programa no pueden participar. Se permite la participación siempre y cuando sea absolutamente necesaria y, en principio, esa participación no está financiada a no ser que eh, lo hayamos previsto. En el, en el programa de trabajo. Si no hay previsión en el programa de trabajo, entidades de terceros países no pueden recibir eh, ningún tipo de financiación. Y, por último, tenemos una, una restricción eh, un poquito más ligera en el caso de que eh, queramos limitar la participación solo a entidades que, que están establecidas en, en la Unión Europea y, y, en tercer, y en Estados asociados. ¿Cómo se evalúan las propuestas? ¿Cómo... ¿Cómo vais a presentar las propuestas? Pues bueno, eh, en este nuevo marco financiero to, a, eh, todos los programas o todos los programas se puede entrar a través de la misma página web, que es lo que llamamos el Funding and Tenders Portal. Y aquí esto es como un punto de entrada que os va a llevar a todos los programas. Es decir, que vais a tener información sobre todos los distintos, eh, como os comentaba, programas de financiación de, de la Unión Europea. Y en nuestro caso concreto, podéis encontrar el Digital Europe Program. Aquí... Eh, vais a tener dos partes. Por un lado, eh, en la parte de arriba vais a ver el How to Participate, ya que es importante porque vais a ver todos los documentos relacionados con el programa, tanto eh, templates como guías, como os comentaba, los, los Cold Documents, los word Programs, que van a ser muy importantes para que podáis entender cuáles son las condiciones para, para, las distintas, para los distintos topics. Y luego pues vais a poder ver cada, cada topic, específicamente si, si entráis en, en la web. Crear una propuesta, imagino que, que, que esto no será nada nuevo, eh, simplemente se crea la propuesta, se añaden los participantes y se, eh, y se envía. Es importante que, y esto simplemente es un, una recomendación, no dejarlo para, para el último momento, para el último día, porque es cierto que siempre puede haber algún fallo técnico o, o algún problema y que no, no se envíen correctamente a, a tiempo. ¿Cuál es la estructura de las propuestas? Bueno, pues en este caso, como os comentaba, y muy parecido a quien puede participar en el programa, hemos querido que sea bastante similar a Horizon. Hemos querido que, que no haya confusión, que, que sean documentos parecidos y que la estructura y las partes también sean parecidas. Entonces, pues la estructura de la propuesta está formada pues, por la parte A y por la parte B, donde vais a incluir un poco toda la información de, del plan que, que tenéis. Aquí me gustaría hacer un poco de hincapié en este es el, los criterios que se van a utilizar para evaluar las propuestas, porque en este caso sí son diferentes de, de Horizon y hay una cosa en la que me gustaría eh, explicar un poquito más. En el caso de digital pues son uh, Relevance, Implementation and Impact. Y eh, lo que quiero, por así decirlo, explicar es la parte en la que hemos puesto un, un pequeño asterisco. Eh, tenemos tres criterios que están... Eh, dentro de cada una de ellas hay lo que llamamos subcriteria y en este caso lo que me gustaría puntualizar es que, eh, como os comentaba, que el call document es importante porque incluye información extra sobre elegibilidad condiciones, también es válido para los eh, criterios de evaluación. En algunos criterios de evaluación os vais a dar cuenta que hay un asterisco y eso significa que en algunos topics esos subcriteria se va a utilizar para evaluar el proyecto y en otros no. Y tenéis que estar atentos porque en algunos casos, por ejemplo, en el caso de relevance, eh, digamos resilience to, finance, to financial obstacles, en algunos casos esto va a ser un, un criterio sobre el que se van a evaluar las propuestas y en el otro no. Entonces es importante que, que miréis estos documentos y sepáis muy bien cuáles son las condiciones porque esto va a variar de, de un tópico a otro. Y esto ocurre en, en, el, en, la primera criterio, en el primer criterio, que es relevancia, pero también. Eh, en, aparece en el tercer criterio que es impacto, entonces es importante que, que le echéis un vistazo. Por último, eh, la forma de puntuar las propuestas, la evaluación es muy, muy parecida a Horizon, eh, va de 0 a 5, el límite mínimo son 10 y los máximos puntos son, son 15. De nuevo, importante mirar el call document porque puede haber desviaciones de este digamos, criterio general. Y luego es importante decir que algunas de estas propuestas, una vez que hayan sido evaluadas, puede ser que tengan que ir a um, hacer un proceso de lo que llamamos escrutinio de seguridad o de ética. O en el caso de que sea un call restringido en, en, en temas de seguridad, ir a hacer un uh, assessment, digamos, de... Um, para analizar si la entidad está controlada por terceros países o no. Eso es algo que vamos a hacer en la comisión y que en el caso de que encontremos este tipo de entidades, se informará al coordinador del consorcio. Y por último, eh, simplemente me gustaría comentaros un poco el documento que vais a firmar, el, el contrato que se firma para este nuevo marco financiero es un pelín diferente y se ha intentado eh, armonizar el contrato entre todos los programas. Así que eh, los que participéis también en, en Horizon, por ejemplo, o en SEF, vais a encontrar que el contrato que se firma es muy parecido en todos los programas, que los artículos son prácticamente los mismos. Y aquí vais a encontrar pues eso, los derechos que tenéis a recibir financiación europea, a tener eh, la posesión de los resultados al final del proyecto, los resultados que se generen, a eh, pedir enmiendas. También está, va a incluir la obligación de implementar el proyecto, de enviar reportes, de colocar el emblema de, de la Unión Europea y este documento también va a informar sobre la cantidad de dinero o el presupuesto que tiene el proyecto. Como os comentaba, en este caso, para este nuevo marco financiero, todo va a ser online, es decir, toda la firma y el control del contrato se va a hacer de manera online, es eh, corporativo, vais a encontrar un contrato muy parecido en todos los programas, lo único que vais a encontrar diferente es lo que llamamos el anexo 5 y esto va a variar de un programa a otro, ahí es donde veréis un poco las diferencias entre, por ejemplo, Digital y, y Horizon. El, la estructura va a ser muy parecida. Al principio hay una parte en la que se informa sobre los datos generales, participantes, el, el presupuesto y luego aparecerán los artículos. En temas de costes es bastante más simple que Horizon. Los costes eh, siguen la regulación financiera, costes de, de personal, de subcontratación, de, co, eh, de compras y otro tipo de, de costes y costes indirectos. Eh, el proyecto, igual que en Horizon, va a ser monitoreado y va a haber que eh, enviar reportes y eh, los pagos se harán vinculados a esos reportes que aparecen eh, todos definidos en el, en el contrato al principio. Y nada, simplemente termino diciendo que eh, al igual que en Horizon se puede trabajar como experto para, para evaluar propuestas y si alguno nos eh, interesa participar como... Como experto se puede hacer a través de, de la página web que he mencionado antes del Funding Entenders Portal, que es donde encontráis toda la información sobre los programas y también sobre cómo ser experto. Y nada, he dejado aquí eh, tres links que son importantes. Por un lado, eh, la página web del programa, que es donde se van a ir subiendo pues, los nuevos eh, programas de trabajo y eh, la regulación. Y, por último, pues el Fundido Antentes Portal, si queréis echarle un vistazo, que es donde se van subiendo todos los nuevos calls, que creo que las siguientes se, se publicarán relativamente pronto y toda la información la podéis encontrar ahí. Y nada, muchas gracias y con esto termino mi presentación. No escucho... ¿Ahora? Sí, ¿Ahora? ahora sí. sí ¿no? Pues nada, que muchas gracias, Paloma, por la presentación, los consejos y por respetar como siempre los tiempos. Y pasamos ahora a la siguiente presentación. Eh, Ursueito, que es directora general de Industria y Energía. Eh, de Navarra no puede participar y le sustituye Idoia Arteta, que es experta en innovación digital, que trabaja en CEI. Y bueno, nos va a contar las ayudas del Gobierno de Navarra a la digitalización. Adelante, Idoia. Vale. Muy bien. Vale, voy a la presentación. Eh, ah, vale, ahora, perdón. Voy a mostrar la pantalla. Eh, eh, buenos días, gracias por la invitación a la dirección. Eh, pues eso, lamentablemente USWE por problemas de agenda no se ha podido conectar y yo estoy trabajando en, en su dirección, en concreto en el servicio de proyectos estratégicos de la S4 en la sección del polo de innovación digital. Entonces, en eh, la presentación voy a aprovechar para... Eh, a ver, ahora... Eh, Ay, perdón. Para exponeros eh, en concreto qué es IRIS, aunque ya se ha ido mencionando, ¿no? ya lo ha comentado Sergio Pérez, y eh, una convocatoria de ayudas que tenemos actualmente abiertas que es la de alianzas digitales. Eh, pues con gran satisfacción pues recibimos la, la noticia ¿no? en junio de que eh, IRIS, el Polo de Innovación Digital de Navarra, había sido aprobado por la Comisión Europea y, y pasaba por formar parte de la red de, de polos de, o red de centros de innovación digital de, de Europa. Como ya se ha comentado, esta, esta red, que son aproximadamente unos 200, está eh, incluido dentro, financiado por el programa Europa Digital y, y bueno, y, IRIS va a ser uno de ellos, de los, creo que son unos 16 los que se reconocen en, en España. Entonces, eh, este reconocimiento se ha obtenido ahora, pero bueno, la, el, el desarrollo de IRIS lleva su tiempo y muy brevemente, pues desde que en 2019 se creó la Comisión Interdepart Interdepartamental del Polo de Innovación Digital de Navarra, eh, una comisión formada por distintos departamentos del gobierno para el impulso del polo, eh, así en 2020, en noviembre de 2020, pues se creó ya y se firmó el convenio para la creación del polo de la innovación digital de Navarra, IRIS, en este convenio, lo firmaron en total 33 entidades, como podéis ver en, en la pantalla, eh, en las que participa y, o impulsa el gobierno de Navarra, pero también está pues, el ayuntamiento, están eh, proveedores de tecnología y conocimiento, pues como son las universidades y centros tecnológicos, tanto públicos como privados, están eh, entidades de desarrollo económico y regional, como sería Sodena o, o Sacana, y también entidades de dinamización del sector empresarial, pues eh, ahí están los clústeres empresariales, eh, colegios profesionales, eh, la cámara, eh, bueno, las distintas entidades las distintas hasta, con, hasta no, el total de, de 33 eh, público-privadas que, que participan en el polo. El, este consorcio está... Eh, coordinado por Aditec, la fundación Aditec, que a su vez también es el coordinador del SINAI, del Sistema Navarra de, de Innovación. ¿Cuáles son los objetivos del Polo de la Innovación Digital de Navarra? En principio... Eh, pretende ser la ventanilla única para la digitalización principalmente de las empresas industriales, aunque no solo de las empresas industriales. El público objetivo serían pymes, porque son las que igual necesitan más apoyo para su transformación digital, y también las administraciones públicas. A través de IRIS pretende crear un ecosistema digital avanzado en el que se integre todo el sector ¿no? público y privado, y lo que, aquellos que intervienen en la parte de investigación, de educación, se pueda llegar a la ciudadanía y se, sea un, un entorno para compartir buenas prácticas y para impulsar la innovación, tratar de eh, liderar eh, la generación de I+, D+, I, adaptado a las necesidades de las empresas en Navarra y de, de su sociedad, eh, Iris pretende convertirse en un espacio referente para sensibilizar a la sociedad y también eh, formar y fomentar la innovación, como ya he mencionado antes. Eh, también será un punto para apoyar al emprendimiento, no creando ese espacio, ese punto de unión entre emprendedores, empresas, eh, centros con, con conocimiento… ¿no? Eh, en, de una forma que se cree una colaboración multinivel, ¿no? tanto público-privada como senior o, o jóvenes, eh, entre distintos sectores que tienen mucho que aportarse unos a otros. Estos serían los objetivos principales de, de IRIS. Cuando IRIS se constituyó en esos primeros años, en 2020 que se creó el, el consorcio y a lo largo del 2021 que se fue trabajando en, en la presentación de, de la candidatura a la propuesta europea, eh, se, se ha partido de una plataforma virtual, eh, que es esta página web que se ve, puede ver aquí, irisnavarra.com, eh, y en esa página web se compartía distinta información sobre IRIS. Eh, lo que pretendemos hacer en los próximos meses, que van a ser de, de mucho trabajo y grandes avances, es construir la sede física de, de IRIS. Eh, se va a hacer en el campus de la Universidad Pública de Navarra, en concreto en, en lo que es el edificio del Sario, en el módulo 6. Como podéis ver en, en, la, en la imagen, esta sería un poco cómo quedaría el edificio una vez se haga su, la, la etapa de rehabilitación. Eh, se va a emprender en dos, en dos etapas, en una primera todo lo que tiene que ver con, con la fachada y su envolvente y una segunda etapa donde la planta cuarta, la última, del edificio se va a adecuar para in, trasladar allí a, a Iris. Entonces el objetivo es que haya pues, unos espacios donde se puedan realizar conferencias, cursos, pues trabajo en grupo, sesiones para el apoyo al emprendimiento, eh, uno, otros espacios para lo que serían oficinas y despachos de gestión y administración de, del polo y eh, lo que llamamos Living Lab que vienen a ser, eh, bueno están por desarrollar, no serían tipo laboratorios o talleres unos o unos entornos en los cuales se puedan hacer eh, pruebas eh, de las áreas digitales o también de la especialidad en medicina personalizada. Ver, nos he comentado que dentro de la propuesta que se presentó a Europa y que ha sido aprobada, eh, hay una serie de servicios que tiene que prestar IRIS pues relacionados pues, pues con el emprendimiento, el apoyo a la financiación, eh, formación y otra serie de servicios que llaman Test Before Invest, que sería... Eh, a facilitar infraestructuras o equipos para que las empresas puedan testar ciertas tecnologías o servicios antes de ellos emprender una, una inversión importante. ¿no? Eh, y dentro de esos cuatro tipologías de servicio, eh, también eh, se incluyen las especializaciones. Especializaciones en el sentido de que eh, pues un, un polo tiene que servir para una, una región o una zona geográfica en concreto y también unas o, o dar un mayor apoyo a unas áreas eh, o sectores empresariales que sean relevantes en esa, en esa zona. Entonces, eh, lo que es Iris eh, ha decidido que, que las áreas de especialización preferentes sean la medicina personalizada de precisión y salud digital, inteligencia artificial y uso de datos y la computación de altas prestaciones. También se estaba eh, barajando el campo de la biología sintética y, y algún otro más que está en estudio. Actualmente, dentro de todos los trabajos que se está haciendo dentro de IRIS, eh, se contrató, un, bueno, se sacó a un concurso una licitación para eh, varias actividades. Eh, el primer lote incluía lo que sería la, la asistencia, una asistencia técnica para el, el desarrollo del, eh, del plan estratégico del polo y todos los aspectos que tienen que ver con, su, con, releva, eh, con la gobernanza, eh, infraestructuras y demás. Eso está trabajando actualmente y se hizo cargo, eh, ganó el concurso del OIT. Eh, una segunda licitación, el lote 2, eh, que era especializaciones, y dentro de las especializaciones, además de las que ya se contemplan, ¿no? se van a, a, a estudiar el, el entorno de Navarra y ver si hay otros campos en los que puedan ser unas áreas en las que conviene eh, que, que IRIS involucre y que preste apoyo. Y este, esta segunda licitación la ganó eh, AIN, con Zavala y había una tercera licitación que era solo eh, para la gestión y coordinación que se el, el Colegio de Ingenieros Industriales Coína. Entonces estos, estos estudios se están realizando actualmente y con las conclusiones pues, se irá eh, evolucionando Iris en un sentido o en otro según como, eh, lo que digan cada, cada uno de los estudios. Entonces esto es lo que va a ser eh, IRIS en el, los próximos meses, porque eh, ya se llegó a un acuerdo con la Universidad Pública de Navarra, entonces eh, eh, la Universidad Pública de Navarra va a ser la que se realice la, la gestión de, de todo el tema de obras, eh, con la financiación del gobierno de Navarra, entonces en los próximos meses empezará por la envolvente y en principio para el 2023 se quiere que ya esté eh, el edificio adecuado totalmente y operativo. Eh, y ahora ya sí, pasando de, de lo que se va a realizar en los próximos meses, vamos a ir a lo que tenemos ya en la web irisnavarra.com, que la podéis ver ahí. Voy a pasar a, a la página web directamente. Eh, a ver para que la veáis, este sería eh, su, su apariencia. Eh, se dirige a distintos tipos de público porque unas son las empresas, trabajadores autónomos, entidades públicas, hay otras que son empresas tecnológicas o, o universidades emprendedores, entonces a cada uno facilita distinta información, además se ha hecho como dos niveles, uno es el, el nivel Nobel, aquellas personas que no tienen mucha experiencia en lo que es la digitalización, se les facilita una información diferente a los que, a aquellos que ya están eh, más avanzados, ¿no? tienen más conocimiento más avanzado. Dentro de esta web eh, quería mostraros, bueno, hay una ventanilla, una serie de, de información disponible sobre eventos que se organizan, también programas y ayudas a la transformación digital... Aquí se han colocado pues, eh, igual diferenciados por el público al que se dirige. Pues, uno es el de la industria 4.0, otro puede ser más comercio y artesanía o turismo, que tienen sus, sus propias líneas de ayuda y otra que es más general, ayudas a la digitalización. A las ayudas también se puede ir desde la parte superior del menú, ayudas. Si usamos en cualquiera de, de ellas, pues nos va a salir eh, un buscador con todas las ayudas que actualmente están disponibles a la digitalización. Bueno, puede que haya algún... Un algún lapsus, y si falte alguna, porque es la verdad que es, requiere bastante trabajo recopilar eh, todas las que están disponibles, porque además eh, no son únicamente, no estamos colgando en iris en las ayudas de Gobierno de Navarra, eh, queremos que sea una ventanilla única, por lo tanto ahí van a estar las ayudas de Gobierno de Navarra, ayudas de otras instituciones, pues como las que se puedan gestionar a través de Cámara Navarra o de, o de otras entidades, y también eh, ayudas del Ministerio, Vamos, todas las que veamos que sean relevantes. Entonces, en este buscador hemos pensado para que sea útil que quien está buscando una ayuda, pues según su perfil, pues pueda seleccionar. ¿no? Pues yo quiero ayudas para autónomos. Si selecciono, veo cuáles están eh, especialmente pensadas para mí, ¿no? O en las cuales yo puedo solicitar. Se muestra también aquellas que están en plazo y, o aquellas que están pendientes de convocar, y en cada una de ellas, pues si se entra, se da una pequeña descripción se muestra una pequeña descripción de, de qué consiste esa ayuda, quiénes quién se convoca, eh, los distintos enlaces para que pueda solicitarla, y bueno, se centraliza, lo, lo principal, ¿no? lo principal de esa ayuda, que puedan tener ahí eh, la información. Eh, como veis, eh, aquí estamos interviniendo bastante gente dentro de IRIS, y, pero hay que reconocer que aparte de la Dirección General de, de Industria de Energía y Proyectos Estratégicos, también los compañeros de la Dirección General de Política de Empresa y Proye Empresa y Proyección Internacional del Trabajo están colaborando bastante en, en, en la difusión de todas estas ayudas, el, el, el ponerlas disponibles para la, la web de IRIS. Eh, cualquier persona que, que conozca de alguna ayuda y que vea que no está colgada aquí y que sería interesante, nos la puede mandar, se puede poner en contacto con Iris y, y hacernos llegar esa información para que, para que la colguemos. Esto, como digo, es una web que está viva porque estamos trabajando en, en, en, a, en hacerla lo más práctica posible. Eh, no he comentado cuando he dicho que nos han concedido a Iris como nos ha reconocido como uno de los eh, polos, uno de los Digital Innovation Hub, que eh, se, en estos meses, en otoño, es cuando se va a firmar el Grant Agreement y que se espera trabajar ya en los compromisos que se han adquirido en, en la, al presentar la propuesta en enero del 2023. Por eso, todo lo que es la página web está totalmente eh, viva. Y ya, volviendo a la. Presentación. Voy a avanzar. No me quiero extender mucho más. Solo voy a hablar un poco de las ayudas de alianzas digitales que las tenemos actualmente eh, en vigor. Son ayudas que están financiadas con, con los fondos de REACT y cu cuya finalidad es eh, creación de consorcios que impulsen proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental o de innovación en materia de procesos que estén alineados con la con la estrategia de especialización S4, en concreto con la eh, prioridad de transición digital. Las entidades beneficiarias eh, serían eh, consorcios que estén formados por empresas con sede en, en Navarra y que realicen las actividades en Navarra y agentes del SINAE. ¿Qué condiciones deben cumplir? Eh, que al menos se presenten eh, esos consorcios por, formados por tres entidades independientes entre sí, siendo mínimo de dos empresas y al menos una de ellas PYME. Eh, la participación de los agentes del SINAE es opcional y eh, debe haber, of, eh, por supuesto, colaboración efectiva y el consorcio debe estar liderado por una empresa. El requisito de estos proyectos, como ya he mencionado antes, son de I, +D I, o sea, investigación industrial, desarrollo experimental o proyectos de innovación en materia de procesos con un presupuesto subvencionable superior a los 150.000 euros y se requiere una participación empresarial de al menos el 60%. En cuanto a las líneas de actuación, ¿qué proyectos serían financiables? Son aquellos que encajan con la transición digital de la S4. ¿no? Entonces, eh, como esta es una, una, una prioridad bastante amplia en cuanto a líneas de trabajo, eh, eh, se puede acceder en el enlace y ver en, en detalle cada una de ellas, pero bueno, hay unas que son líneas de trabajo comunes y otras que son ya específicas en función del, del sector. Y todos los que co coinciden con esta columna serían aquellas actividades o actuaciones que encajarían en esta convocatoria. Las ayudas disponibles, eh, la intensidad de la ayuda va a depender de, del tamaño de la empresa o de la, y de la calificación del proyecto. Así, pues, la mayor ayuda que la, la podrán recibir aquella, las pequeñas empresas en proyectos de investigación industrial, que llegaría al 70% de, de, de, la, de la intensidad, mientras que, por ejemplo, las grandes empresas en innovación en materia de procesos se queda, eh, solo obtendrían un 15%. En el caso de los agentes del SINAI es diferente, su intensidad de ayuda puede llegar a ser el 100% con la única excepción de los proyectos calificados de innovación en materia de procesos en los cuales pueden participar pero no van a recibir eh, subvención. Ya es decisión del de agente del SINAI si se suma a un proyecto de esta característica o no. Y avanzando un poco más, bueno, gastos subvencionables como en la mayoría de las convocatorias de I +D, pues los que son gastos de personal, materiales, colaboraciones externas, patentes y una serie de gastos, por ejemplo, como e vídeo, eh, ayudas para realizar las auditoría y también se incluye eh, un, un apoyo para la consultoría que tramite la solicitud. No para una vez cuando el proyecto esté en marcha, sino aquella que consultoría que les apoya para, redacción, para redactar la memoria y presentar todos los, los trámites necesarios a la convocatoria. Los gastos que no son subvencionables, pues de formación, los gastos de consultoría cuando el proyecto ya es iniciado, gastos de administración, eh, pues estudios, marcado CE. Y como diferente, en este caso no hemos incluido los costes indirectos, no se admiten. Y ya por último, esta, esta convocatoria de ayudas eh, se aprobó en el boletín oficial el 4 de, de agosto. Eh, hay plazo para presentar las solicitudes hasta el 12 de septiembre, ya incluido. Eh, la fecha de la finalización de los proyectos es el 15 de agosto y el, los proyectos se dividen en dos periodos. Pero bueno, esto ya lo pueden ver en, en pleno detalle en eh, la ficha de, disponible en la web de Alianzas Digitales. Y si tienen cualquier duda, cualquiera que quiera participar puede mandar un correo electrónico a fomento de la innovación navarra.es. Y con esto, más o menos lo principal lo he comentado. No sé si me he pasado mucho de tiempo. Beatriz, no te oigo. Un poco... Ahora, ahora sí, ahora sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Idoya, por este repaso al Pueblo de Innovación Digital de Navarra y, y a las ayudas en concreto que el Gobierno de Navarra ofrece a las entidades de nuestra comunidad autónoma. Y ahora vamos a pasar a una sección con, con tres oradores sobre eh, Acelera Pyme y sobre cómo se apoya la digitalización de las pymes en Navarra. Entonces, eh, contamos con tres responsables de oficinas de Acelera Pyme en Navarra y cada uno eh, tiene cinco minutos para contarnos en concreto cómo hacen. Empezamos con Sonia, si puede ser. Sí, aquí estoy. Vale, estoy compartiendo ya eh, la presentación, ¿verdad? Sí. Vale. Eh, bueno, pues yo soy Sonia Mendoza, soy la responsable de la oficina acelera PYME Navarra. Y Ay, acabo de perder la presentación, espérate, ahora. Eh, bueno, eh, nosotros, bueno, esta, esta red de oficinas, bueno, es a nivel nacional, ¿no? Son oficinas que operamos a, a nivel regional, pero hay por todo el país y esta, esta iniciativa está organizada desde Red.es. Eh, con fondos FEDER como ha comentado anteriormente Sergio eh, y bueno El objetivo es facilitar y acompañar eh, a las pymes en su transformación digital. Eh, nosotros en concreto, nuestros objetivos pues, es sensibilizar a, a las pymes, a las personas autónomas de Navarra eh, en torno a la necesidad ¿no? que, que tienen de digitalizarse para, para ser competitivas, eh, de familiarizar a, los, a las personas trabajadoras eh, en, en la utilización de estas eh, nuevas tecnologías y también de, de las soluciones digitales que existen y que se, que se van a adoptar en Empresa, y sobre todo acompañar y asesorar eh, a las pymes y personas autónomas eh, eh, partiendo pues, de, de su estado inicial, de, de, su, de su punto de partida en la digitalización, ver sus necesidades en cuanto a la digitalización y acompañarlas en ese camino, ¿no? estableciendo una ruta con prioridades de, de, para la adopción pues, de las diferentes soluciones que necesitan. Todo esto pues, eh, bajo el paraguas de conseguir un impacto positivo en las pymes de Navarra y que, y que puedan ser lo más competitivas posible. Eh, nosotros nos encontramos, eh, bueno, tenemos dos espacios, uno físico eh, que nos encontramos en la Asociación de la Industria Navarra, eh, que está en el polígono de Cordovilla y luego tenemos un espacio virtual que os he dejado ahí el enlace a la página web eh, y también nuestro contacto por si queréis eh, consultar alguna información más. ¿vale? En cuanto a nuestros servicios eh, hemos realizado eh, autodiagnósticos y, y, y asesoramiento Quick Scan eh, sobre todo para ver ese punto de partida inicial eh, de, de las pymes, ¿no? que, que tienen esa necesidad pero muchas de ellas eh, no tienen identificada concretamente eh, la necesidad de, eh, de digitalización de su negocio, no sabe igual por dónde empezar. ¿no? Entonces eh, para esto pues teníamos estos dos instrumentos que uno era un cuestionario online digo teníamos porque bueno hemos eh, hemos ya alcanzado los objetivos, pero siguen, siguen estando vigentes, ¿eh? Eh, se pueden utilizar. Eh, es un autodiagnóstico eh, y luego también una, una entrevista ya más personalizada para identificar eh, necesidades. ¿no? Eh, hemos realizado hasta ahora más de 550 diagnósticos eh, a pymes y personas autónomas de Navarra y más de 250 a Quick scan. Eh, después de esta parte de, de ver un poco el punto de partida y, y las necesidades concretas de digitalización de cada empresa eh, lo que hemos hecho son asesoramientos en los que ya son entrevistas individuales y, y en los que se entra mucho más en detalle para establecer pues, como comentaba antes, esa hoja de ruta esas prioridades eh, para ir avanzando en la digitalización de sus negocios eh, de estas eh, llevamos hasta ahora, que llevamos operativos un añito, eh, En a finales de septiembre haremos ya un año de en la que está operativa esta oficina, y llevamos en este año más de 250 asesoramientos a pymes y personas autónomas. Eh, luego hemos hecho varios eventos, que el evento central de este año eh, ha sido un hackathon y matchmaking, eh, que bueno, ha sido un, un evento de encuentro, ¿no? que se celebró los días 25, 20, 24 y 25 de marzo, y aquí sobre todo lo que quisimos es poner cara a cara eh, a, las, a las pymes, una necesidad ya concreta de, de digitalizarse con eh, el partner tecnológico, ¿no? la gente digitalizador que, que puede ayudarles en, en implantar esa solución. Todo esto bajo eh, el marco pues, de diferentes programas de, de ayudas, ¿no? como comentaba, comentaba mi compañera antes. Y... Y bueno, eh, eh, tenemos previsto realizar eh, un evento similar eh, el año que viene, no, este año en octubre, ¿vale? Eh, pero todavía no está definido el, el marco en el que lo vamos a hacer, ¿vale? Eh, eh, luego hemos hecho también seminarios de sensibilización y talleres prácticos, eh, bimodales, tanto en formato en streaming como en presencial y bueno, en torno a diferentes temáticas de digitalización y de tecnologías de aplicación industrial. Eh, hasta ahora hemos realizado 36 seminarios y talleres y han asistido a estos seminarios eh, más de 650 personas. Aquí os he dejado abajo un enlace eh, para consultar los próximos talleres que tenemos programados eh, de septiembre a, a diciembre de este año y que se van a realizar en formato bimodal, ¿vale? que pues, eh, os podéis conectar eh, a través de, de nuestra aula de streaming o se pueden realizar presencialmente en el edificio de AIN. Eh, y por último comentar que hemos desarrollado también un campus virtual de la OAP en el que todos aquellos talleres que hemos realizado en formato streaming eh, los hemos grabado y hemos, bueno, sobre todo los seminarios los talleres no, porque al ser eh, prácticos eh, sí que eh, requieren pues eh, eso, el acceso con cámaras a las personas y para, por tema de protección de datos únicamente hemos eh, subido el tema de seminarios eh, en el que únicamente se ve al ponente, ¿vale? No hay datos de ningún asistente eh, entonces en este campus que en principio está abierto a todas las personas que tengan interés o lo que está bajo inscripción, vale, a través de la página web de la, de la oficina eh, podéis visualizar diferentes vídeos en torno a esas temáticas que, que veis ahí. ¿vale? Y bueno, finalmente os he dejado el contacto de, de la oficina de nuevo para, pues, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta o en torno a la digitalización o, o queréis eh, tener alguna información más sobre los servicios que damos. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Sonia. Eh, pasamos ahora a Luis Miguel González, que es responsable de la Oficina Acelera PYME en la Cámara de Navarra. Hola. No te oímos. Vemos la pantalla, pero no te oímos. A ver... No. Si sí, sí, no, mientras intentamos que te conectes, igual pasamos a Alexandra Chitu, de la oficina de Acelera PYME Coína si ¿Sí está disponible. Eh, sí, no sé si me veis, si me escucháis. Sí que te, te oímos. Sí, a ver si vale. mientras tanto vamos conectando a Luis Miguel. Vale, hacemos así. A ver si conseguís ver mi presentación. Uy, a mí me ha desaparecido. Sí, la vemos. ¿La estáis viendo? Sí. Vale, eh, bueno, pues muchísimas gracias Beatriz y pues agradecer a la delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas y también a la Dirección General de Acción Exterior por la organización de este encuentro. Eh, yo soy Alexandra Chitu, la responsable de la oficina Acelera pyme del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra. Dadme un segundito porque yo he perdido la presentación, no sé si vosotros la estáis viendo. La estáis viendo, sí, ¿verdad? La vemos. Vale, no sé por qué me está, venga a desaparecer de la pantalla. Bueno... Eh, bueno, como tenemos cinco minutitos, pues yo lo que quería hacer un poco hoy era destacar tres servicios que ofrecemos desde la OAP, que creemos que pueden ser de gran interés para las empresas. Y bueno, comentaros que nosotros el enfoque que tenemos desde la OAP del COINA es trabajar en tres vertientes diferentes que consideramos que son clave, que son la estrategia, la tecnología y las personas. Y es por ello... A ver... Vale, ya me pasa. Y es por ello que eh, para incidir en la parte de la estrategia me gustaría destacar hoy el programa de digitalización de pymes, que se trata de un programa que va dirigido a los gerentes de las empresas y que tiene el objetivo de ayudarles a definir la hoja de ruta que ellos tienen que seguir para completar los procesos de transformación digital dentro de sus organizaciones. Y nosotros hemos identificado tres aspectos que son clave ...para trabajar para conseguir esta hoja de ruta, que son las plataformas habilitadoras, el modelo de negocio y la organización e implantación. Y bueno, eh, acabamos de finalizar la primera edición de este programa, comenzó en febrero, a principios de febrero... ...y finalizó creo que el 1 de julio y bueno, ha tenido un gran éxito, han participado 17 empresas de sectores y de tamaños muy diferentes... Eh, lo que se ha hecho ha sido trabajar con ellos conjuntamente, estos tres aspectos clave que he comentado en una serie de sesiones conjuntas que han tenido lugar de manera presencial aquí en el Colegio de Ingenieros Industriales, hemos hecho ocho sesiones de estas y luego también cada una de las empresas eh, ha tenido dos sesiones individuales, una de estrategia y otra de tecnologías eh, a cargo de expertos consultores para ayudarles a finalizar esa hoja de ruta. Eh, bueno, que sepáis también que estamos actualmente trabajando en la segunda edición para ver bueno, qué mejoras podemos hacer que pueda ayudar también a, eh, a las empresas en esta hoja de ruta y la lanzaremos muy pronto, en los próximos meses. Eh, en, la, en la vertiente de las personas, eh, sí que me gustaría hablaros hoy sobre el novedoso programa de evaluación y capacitación en competencias digitales que ya hemos puesto en marcha en varias empresas. Y se trata de un programa que está formado por cuatro fases y el objetivo, bueno, pues es el de ayudar a las empresas a reducir la brecha digital que existe en las plantillas de su organización. Y todo ello lo hacemos con una primera fase, que sería la de evaluar los perfiles profesionales que las empresas seleccionan a partir de 14 perfiles profesionales que hemos definido que van desde perfiles directivos hasta perfiles sin experiencia laboral pasando por mandos intermedios, perfiles más técnicos e incluso operarios tanto cualificados como no cualificados y eh, estas personas que han seleccionado las organizaciones eh, tendrían que realizar una autoevaluación a través de una innovadora plataforma que hemos desarrollado. Y después eh, obtendríamos el nivel competencial tanto de estas personas de manera individual como de la organización en base a las cinco áreas competenciales y a las 21 competencias digitales que define el marco europeo de competencias digitales. Y eh, con estos resultados los, anali los analizaríamos a través de, la herramienta, de esta herramienta de visualización de datos que os comento, para después hacerle una propuesta de capacitación a la empresa que es eh, totalmente personalizada y a medida según los resultados que se han obtenido en los perfiles profesionales. Eh, tan a medida que hemos desarrollado más de 100 píldoras formativas para crear estos cursos eh, de capacitación para los perfiles profesionales. Y una vez ya se ha realizado la capacitación de estas personas se dejarían unos tres meses libres para poder eh, ellos asimilar los conocimientos que han adquirido y por supuesto aplicarlos en su trabajo diario para después volver a hacer otra evaluación para ver cuál ha sido la evolución de estas personas y ver, ver cuáles serían los próximos pasos a seguir. Eh, y por último, eh, en el caso de la vertiente de la tecnología me gustaría destacar el lote de Challenges que es el evento de referencia sobre transformación digital en Navarra y también es un espacio donde dar visibilidad a las soluciones tecnológicas más innovadoras que se están desarrollando actualmente en nuestra comunidad. Eh, la tercera edición de este, de este evento tuvo lugar en abril, eh, se, se dio a lo largo de dos jornadas que realizamos en el Navarra Arena y contamos con más de 1.100 asistentes que, bueno, eh, pudieron escuchar ponencias sobre casos reales de implantación de diferentes tecnologías, eh, también pudieron presenciar diferentes dinámicas entre empresas y, por supuesto, pudieron disfrutar del showroom tecnológico del OT de Challenge, donde ellos mismos pudieron interactuar con diferentes tecnologías que, que, que, que nos pudieron proveer diferentes empresas. Eh, como podéis ver en esta diapositiva y en la anterior os he dejado dos enlaces para, para que leáis un poquito más de información sobre este evento que creo que puede ser muy interesante. Eh, realizaremos la cuarta edición en marzo del año que viene y por supuesto estáis todos invitadísimos. Y bueno, por último, he dejado aquí nuestro contacto para que nos llaméis, nos escribáis, incluso vengáis a vernos para consultarnos cualquier duda que podáis tener o si queréis eh, más detalles sobre alguno de los programas que he comentado y, por supuesto, nuestra página web donde tenéis aún más información. No sé si me seguís escuchando o viendo. A ver si me escucháis ahora. Sí, ahora sí. Ahora sí, puede ser. Sí, qué bien. Pues bueno, lo hemos conseguido. Eh, pues comparto entonces mi pantalla y empiezo con, con mi presentación, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver. ¿Me confirmáis si la estáis viendo también correctamente? Sí, se ve perfecto. Vale. Bueno, pues lo he dicho, disculpad, no sé, la, hablamos de digitalización y luego somos los primeros en que, en que tenemos problemas todos. Pero bueno, lo que importa es que estamos en este camino, que es el objeto de, de todas las oficinas Acelera PyME, de mis compañeros que, que han hablado antes que yo, que es precisamente esto, ¿no? El de intentar acelerar el proceso de transformación digital para, para todas nuestras pequeñas y medianas empresas, para los autónomos emprendedores, ¿no? Y es un poco la línea que, bueno, eh, tirando de la tecnología, pues hay que convivir con ella, aprender a utilizarla y sacarle chispas. Vale, voy a intentar ir rapidito porque de alguna manera todos estamos los, los tres, eh, las tres oficinas estamos alineados con los mismos objetivos. Los tres, las tres oficinas, eh, pues pertenecemos eh, y estamos dentro también de lo, de lo Polo Ibis y compartiendo también este trabajo y todos dependemos de, de Red.es que es un poco quien nos, quien nos pone los input y nos gobierna y nos da estas financiaciones de fondos europeos pues para ayudar. Eh, en este proceso de transformación eh, como bien decían mis compañeras pues el programa está compuesto por distintas iniciativas con el triple objetivo de acelerar ese proceso de, de digitalización para nuestras pymes desde el asesoramiento y la formación establecer las medidas de apoyo eh, a la creación de las soluciones tecnológicas y eh, instaurar medidas de apoyo financieros para la digitalización de las pymes ¿no? eh, Voy a ir un poquito más rápido, quizás. Eh, la transformación digital se basa en la incorporación de estas nuevas tecnologías en los modelos de negocio y en los procesos para ampliar las estrategias digitales con la idea de centrarlas, centrándonos en los clientes, pues fomentar esta innovación, mejorar la productividad, disminuir los costes, pues bueno, lo que significa al final un cambio cultural en la organización y en la forma de trabajar que teníamos hasta ahora, ¿no? Y aquí yo siempre hago una reflexión, ¿cuál es nuestro papel, nuestra responsabilidad para nuestras empresas, nuestras pymes, para nuestro territorio? Pues yo me suelo basar en el mundo de la industria, que es de donde vengo, eh, en unas preguntas que nos hacíamos cada mañana cuando empezábamos las jornadas de, de trabajo y que nos preguntaba siempre el director, pues, eh, ¿en qué estabas trabajando y cómo trabajabas hasta ayer? Eh, o ¿Qué problemas tenías o cuáles eran tus eh, principales proyectos? ¿En qué y cómo trabajas hoy? Eh, qué, problemas, eh, ¿Qué proyectos tiene, tienes eh, en mente? ¿Qué es lo que te está frenando ¿m? para poder seguir avanzando y dónde y cómo te puedo ayudar? ¿no? Y ahí es donde entramos pues, las, las oficinas para, con, esta, con esta visión. De, de intentar eh, ayudar en este proceso de la transformación digital ¿no? para lo cual pues eh, contactamos con, con todas eh, las pymes con pequeños comerciantes autónomos utilizando pues todos los medios a nuestra disposición ya sean eh, pues digitales periódicos cuñas de radio eh, por supuesto también eh, le damos mucha importancia al tema del territorio a la hora de ir a, a los pueblos movernos por la geografía de navarra eh, nos juntamos en los ayuntamientos y contamos con la colaboración de los alcaldes, de las asociaciones de comerciantes donde las hay y desde ahí pues vamos a conocer eh, esta ventana, esta opción de, de información y de asesoramiento que podemos darles, ¿no? El segundo paso, pues como han comentado muchos de mis compañeras antes, es saber dónde estamos. Es importante saber esa palabra, ese, cuál es el estado de madurez de, digital de tu negocio, para lo cual contamos con distintas herramientas de autodiagnóstico digitales eh, y online se pueden hacer unos casos o hacerlas directamente aquí con nosotros. Y el objeto de, ese, de saber dónde estás es el de poder tra trazar un diagnóstico, en un diagnóstico y trazar un plan de acción que nos ayude pues, eh, a encaminar eh, hacia dónde tenemos que movernos. Eh, como os he comentado, los campos de trabajo se dirigen tanto al apoyo a las pymes comercios autónomos como a las pymes tecnológicas ¿eh? y ofreciéndoles a ambos pues, espacios donde poder eh, desarrollar estos proyectos. ¿eh? Eh, para ambos tipos de empresas eh, tienen acceso a nuestras instalaciones, se les informa de las ayudas existentes y, de la, y, y se fomenta sobre todo la ...el trabajo entre los distintos agentes. ¿no? Las acciones de sensibilización, ¿en qué consisten? Pues en pues esto mismo, en realizar una serie de talleres, de jornadas... ...siempre con el trasfondo de la digitalización en mente, eh, eh, de manera que demos a conocer qué herramientas hay, qué ayudas puntuales hay, eh, tanto del Gobierno de Navarra como a nivel nacional y buscando formas de formaciones que se les pueda dar, capacitaciones para todos estos profesionales. Eh, aquí tenéis el enlace principal de la Cámara de Navarra, donde tenemos dos enlaces directos, por un lado al portal hacer pyme con las actividades propias del portal, y otro, eh, un poco en la línea también que nos ha explicado antes Iris y eh, Doya, pues un portal también donde ayuda un poco a buscar en función de de qué tipo de sector pertenece, si es un comercio minorista, servicios, industria, etc., eh, pues qué tipos de ayudas existen para los procesos de digitalización. ¿vale? Eh, y pongo aquí una serie de enlaces directos, pues como os he comentado, a nuestra propia oficina, a la Cámara, al Gobierno de Navarra y demás. Los instrumentos que contamos pues son esos, ¿eh? de cara a buscar cómo mejorar esa transformación digital o crecer en sostenibilidad o en innovación, en pues eh, impartimos una serie de jornadas y realizamos una serie de talleres con los diagnósticos personalizados y las asesorías personalizadas en cada caso. ¿vale? La propia cámara también saca su propia línea de ayudas todos los años a nuestro nivel, pequeñitos, pero que estamos ahí. Y un calendario también pues, con las distintas actividades que tenemos programadas eh, a lo largo del año. Como comentaban también mi, mi compañera, pues eh, eh, llevamos en este año que llevamos trabajando, pues yo creo que los números más o menos coincidimos casi todos, eh, sobre todo con programas de ayudas a la digitalización como el que hay a nivel nacional de kit digital, que últimamente hablamos mucho, pues todavía promueven mucho más y ayudan mucho más a, a seguir creciendo y a que venga mucha gente no para informarse, enterarse y asesorarse ¿no? y por pues los números pues alrededor de 250 asesorías realizadas ya en lo que llevamos de año o más de 25 jornadas eh, eh, eh, hechas también eh, con visitas tanto desde online como como presenciales y recorriéndose el territorio. Es un poco el, el camino. Al final, el objetivo de las oficinas, pues este, ¿no? eh, asesorar, indicar dónde estás, ayudarte a crear unos planes de acción, decirte qué medidas, cuentas, qué financiaciones puedes conseguir y entre todos, pues echar a andar y no perder este tren de la digitalización del que no, no solo no podemos perderlo, sino que no podemos ni, ni soñar ni, ni embajarnos de él, no sino que hay que seguir adelante. Y no quiero extenderme más, eran cinco minutos, disculparme por... por los problemas tringos que hemos tenido antes, y a vuestra disposición. Gracias. No te escuchamos Beatriz, ahora. Tampoco. Ahora, sí. ¿Ahora sí? sí. Pues muchas gracias a los tres. Y muy claro todo, pasamos ahora a unos minutitos, cinco minutos de preguntas y respuestas. Si tenemos tres preguntas y las voy leyendo en orden, eh, a ver si los oradores nos pueden contestar así brevemente. Entonces, una pregunta para Paloma. Eh, has mencionado que en breve saldrá una, eh, que saldrán nuevas convocatorias de Digital Juro eh, ¿Cuándo se prevé la publicación. No sé si Paloma está por ahí. No, eh, la tenemos desconectada Beatriz. Ah, bueno, pues entonces ya lo no haces. a lo tener algún, algún problema con la conexión. Vale, pues a ver, una pregunta para Ido ya, que es, eh, si Iris se centra más en temas de, de I más C, o si va a apoyar también la implementación de soluciones digitales? Eh, a ver, eh, se está trabajando un poco en, en los servicios que se van a prestar. Ah. ¿Te oímos, eh? Sí. Eh, eh, nos se está trabajando en los servicios que se van a prestar entonces eh, de momento se da más eh, se ayuda a canalizar seg según qué tipo de ayudas o sea, o según el nivel de digitalización que quieran si es un nivel bastante básico lo que se hace es remitir a las, a las acelerapymes porque también son las entidades que están trabajando en, en, a la hora de realizar diagnósticos y, y ese pri y esa primer contacto y línea de asesoramiento de cara a un futuro pues igual si se sacan líneas más no sé, de todo de todo nivel. Por ahora, eh, desde el departamento tenemos más de, de I más D o I más D más I y, y desde Iris, eh, pues en enero, que es cuando ya empiece a ponerse, el, digamos, la máquina en funcionamiento con, con los compromisos adquiridos en la propuesta, ahí, ahí se irá viendo un poco todas las demandas que hay porque también estamos en la etapa de darnos a conocer a la sociedad Navarra, que tampoco no todas las empresas saben que, que es Iris. Vale. Pues muchas gracias. Y hay una última pregunta que es eh, común, yo creo, para Sonia, Luis Miguel y Alessandra, que es un poco, eh, eh, si para una pyme en concreto, ¿cómo, cómo saber a qué oficina dirigirse? Eh, un poco ¿cuál, cuál es la diferencia entre, entre las tres oficinas. No sé si, si me escucháis ahora. Sí. Bueno, hablo yo primero. Eh, a cualquiera de las tres. El objeto de nuestras tres oficinas es exactamente el mismo. De hecho, trabajamos conjuntamente, no nos peleamos, sino que nos llevamos muy bien además. Eh, quizás por ley natural, pues las industrias se dirigen más a mi compi de AIN, los grandes colegios y otros eventos pues a, a COINA y el pequeño comerciante y autónomo pasa más por la cámara. Pero... A cualquiera, podéis venir a cualquiera de las tres oficinas que os vamos a atender gustosísimamente y con todo nuestro cariño. Si ¿Sí queréis decir algo más, mis compis. Vale. Muy bien, pues, <muchas> lo has dicho todo. Lo has explicado súper <tossegue> bien. <Sí. risa> Nada más que añadir. Bueno, pues... Eh... Pues nada, muchas gracias. Unas últimas palabras para una cosa práctica que eh, en breve pondremos a disposición de todos las diapositivas y la grabación del webinar, para quien quiera verlo después. Eh, un pequeño anuncio que el próximo viernes haremos el siguiente webinar, evento, que será sobre los partenariados europeos institucionales del EIT, en concreto, va a ser sobre redes y oportunidades de financiación en los temas de Manufacturing, Raw materials, eh, Climate y Urban Mobility. Y bueno, dar las gracias a todos los asistentes que han querido compartir este rato con nosotros y también a, a los oradores. Eh, hemos querido dedicar este primer webinar, a la vuelta de vacaciones, a la digitalización y lo que hemos querido, y creo que hemos conseguido, era eh, pro proporcionar informaciones concretas para que las entidades y agentes de Navarra puedan eh, concurrir con éxito a convocatorias y ayudas para la digitalización. Esto eh, se enmarca en, en la voluntad del Gobierno de Navarra de ayudar a las entidades navarras en la transición eh, digital y esto eh, viene del, eh, está en el contexto del Green Deal europeo, que lo que eh, fomenta es la transición verde y digital de la Unión Europea. Eh, Paloma Pérez, de la Comisión Europea, nos ha contado muy bien el programa eh, Digital Europe y nos ha dado informaciones prácticas y eh, concretas sobre las convocatorias. Eh, después, eh, Idoia Arteta, experta en innovación del Gobierno de Navarra, nos ha puesto al día sobre cómo va el polo de innovación digital de Navarra y nos ha contado eh, sobre las ayudas del Gobierno de Navarra para digitalización y práctica un plano práctico, cómo buscarlas y, y qué se puede esperar. Y finalmente hemos acabado con eh, tres responsables de Oficinas Acelera PYME en Navarra, que es financiado por fondos FEDER y eh, nos han contado cómo, eh, qué servicios ofrecen en concreto en apoyar la digitalización. Eh, con todo ello, pues eh, nada, muchas gracias otra vez y esperamos veros pronto.